sombrero y no la apoyas toda, este la piel, toda la piel de fuera y la piel de dentro la blanca tiene más gusto la que bien pela visto la mano sanciona no ¡Jope! Maravilla, ¿eh? Lo sí, no, es que ¿Pero qué pasa Es pasa? Que el cuchillo está... Está bien afinado, No, es que va solo. Es el cuchillo es, es, es, es jamonero. Es ¿eh? Es jamonero, Jamonero. Es jamonero. Los gajos, no me lo puedo creer. Todos los gajos, ¿eh? Y dejamos la piel que hay entre el gajo y el gajo, la, la dejamos. Porque esa piel también es para lo que gusta. Es un poco amarguita, ¿sí? Eh, dicen que es que sale, pero... El chorro, no? ¿Qué eh. Le está haciendo una flor con la naranja. Mira cómo la está dejando. El abuno. Si yo creo que somos muy pequeños. hacemos? Señor no, González, envíame. A mí lo que pasa es que ya la vista empieza ya eh, bueno. a de los 50. A ya... ver qué hace. Al terminar. Es que... Ha hecho una flor preciosa de naranja. Mira que chula. Mira, todo lo que queda aquí dentro lo vamos a poner. Ah, también. Con unas pinzas. ¿Eh? Pero esto sí que mola, ¿eh? este puesto es para nosotros? No sé, pero yo me estoy alucinando. Yo lo estoy grabando? Qué maravilla. Esto hasta que no se ve, no se, no se aprecia, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí, pero, ¿eh? vamos por ¡Esa